¿Te atreves a probar este reto? Escribe en los comentarios la palabra bien y presiona 20 veces el botón, da miedo hazlo de verdad asusta.